Para ti, tomo un perfume a tus pies. Yo quiero enamorar. Que mi vida sea para ti, como un perfume a tus pies.